Rafa Geek 2013, ¡Bienvenidos! Para la primera broma vamos a necesitar una puerta sobre la cual en la parte de encima vamos a colocar un vaso con agua pegado con cinta y al cual le vamos a pegar una cuerda el otro extremo de la cuerda lo vamos a pegar a la puerta de esta manera menos como el anterior falló entonces vamos a intentar arreglarla amarrando la cuerda al vaso para ver si esta vez funciona perfectamente Bueno para la segunda broma vamos a desenroscar la llave del baño de esta manera, vamos a desenroscar esta tapita con la mano o con una llave y vamos a colocar un poco de colorante rojo diluido en agua y la volvemos a tapar sin derramar el colorante rojo. Cuando abramos la llave, va a aparecer lo siguiente: va a aparecer sangre. Cuando alguien abre la llave, se va a pegar un susto increíble. Para la siguiente broma, tomaremos un trozo de vinipel, sujetaremos un extremo a un costado de la puerta, del marco de la puerta, el plástico, lo extendemos a lo largo de la puerta y una vez que lo tenemos en el otro lado lo sujetamos con otro pedazo de, de cinta y lo cortamos como el es transparente al momento de, de, de abrir la puerta no vas a ver nada Bueno, cuando alguien abra la puerta, e intente pasar, se va a llenar la cara de vinipel, se le va a enredar en la cara y será muy, muy divertido. Bueno, para la siguiente broma necesitaremos un tarro de desodorante al que le hemos quitado el desodorante, la pastilla de desodorante. Tomamos mantequilla y con el tarro de desodorante recortamos en un pedazo de esta manera. lo arreglamos bien con la mano de tal manera que parezca una barra de sobrante y lo limpiamos bien con una servilleta Bueno, ahora cuando alguien se vaya a llenar de de esta manera, se va a llenar la axila de mantequilla. Será asqueroso. Y va a decir, oh, qué porquería, qué asco. O si no, tal vez cuando se dé cuenta va a tener su axila grasosa y llena de mantequilla. Para la última broma, vamos a necesitar un destornillador, un celular o una linterna. Le pides a tu amigo que te sostenga la linterna y te apunte hacia una toma de corriente. Entonces finges que estás trabajando en la toma de corriente. Y cuando estés haciendo esto vas a fingir que te electrocutas. ¡Ah! Bueno amigos, si les gustó el video denle me gusta, comentenlo y compártalo con sus amigos en sus redes sociales o donde quieran.